La astrometría se dedica a medir la posición y movimiento de los objetos celestes y ha provocado los mayores cambios en nuestra visión del lugar que ocupamos en el universo. Hiparco de Nicea en el 129 a.C. hizo un catálogo llamado Almagesto con la posición y brillo de un millar de estrellas. Lo hizo utilizando un teodolito inventado por él para medir ángulos en el cielo. Su Teodolito le permitió medir la posición de las estrellas con una precisión capaz de distinguir un hombre a 100 metros. Los brillos de las estrellas de Hiparco fueron refinados por el astrónomo persa Abdarrahman al-Sufi en el año 964 Cristo en su libro De las Estrellas Fijas. En 1437, Ulugh Beg, nieto del conquistador mongol Tamerlán, construyó un sextante de 36 metros en Samarcanda, con el que pudo determinar la posición de 994 estrellas con una precisión de un grado. En 1598, con las observaciones de Tycho Brahe, la precisión en las posiciones estelares pudo mejorar en un orden de magnitud, hasta los minutos de arco, equivalente a poder distinguir una persona situada a 5 kilómetros de distancia. El astrónomo británico John Flamsteed se dedicó a finales del siglo XVII y principios del XVIII a elaborar unas cartas celestes determinando de forma precisa la posición de los astros. Flamsteed era tan perfeccionista que tras 35 años de observaciones aún no había publicado su esperado catálogo. Así pues, Isaac Newton le robó la mayor parte de sus registros y los publicó sin darle crédito a su verdadero autor. Flamsteed, muy enfadado, se hizo con la mayoría de los libros editados por Newton y los quemó públicamente delante del observatorio de Greenwich, a modo de protesta. El catálogo final de Flamsteed, con casi 3.000 estrellas, no se publicó hasta 6 años después de su muerte. Jerome Lalande, que se hizo famoso por sus observaciones del tránsito de Venus de 1769 desde el Cabo de Buena Esperanza y por su mal carácter, publicó la posición de 50.000 estrellas a finales del siglo XVIII, con una precisión equivalente a poder distinguir una persona a 7.000 kilómetros. Como las estrellas están tan lejos, hasta que los instrumentos no fueron lo suficientemente precisos, no se pudo observar el cambio en la posición de las estrellas debido al efecto de perspectiva que provoca el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Este cambio de posición se llama paralaje y permite calcular la distancia a las estrellas. Friedrich Bessel, en 1838, fue el primero en determinar la distancia a una estrella mediante este método. Se trataba de la estrella 61 Cygni, que se encuentra a 11 años luz de nosotros. Un estudiante de Bessel, Friedrich Argelander, publicó poco después, en 1852, un catálogo con la posición de unas 300.000 estrellas, un 10% de ellas con precisiones mejores que el segundo de arco. Con la llegada de la fotografía, Jacobus Kaptein mide el movimiento de las estrellas en diferentes años. Se conoce como estrella de Captain a la estrella con mayor movimiento propio que publicó. En la actualidad conocemos otra estrella con mayor movimiento propio que la de Captain. se trata de la estrella de Barnard. Analizando todos los movimientos de las estrellas con más detalle, Captain se dio cuenta que las estrellas no tienen un movimiento aleatorio. Esta fue la primera indicación de la rotación de la Vía Láctea, descubierta posteriormente por Lindblad y Ort. En 1912 Henrietta Leavitt descubrió una característica de un tipo de estrellas variables que permitiría calcular distancias a objetos muy alejados de nosotros. Se trata de las estrellas de tipo cefeida. Estas estrellas pulsan más o menos rápido según el brillo intrínseco que tengan. Esto permitía determinar midiendo el tiempo entre pulso y pulso su brillo intrínseco. Si el brillo observado es diferente a este brillo intrínseco, entonces quiere decir que las estrellas están más lejos. De esta manera se pudo medir distancias a otras galaxias, y descubrir incluso que el universo está en expansión. Ya en 1952, Louise Freeland Jenkins, astrónoma del Observatorio de Yale y editora de la revista Astronomical Journal durante 16 años, publicó un catálogo de estrellas brillantes, con las distancias a las 6000 estrellas más cercanas a nosotros, a una distancia de hasta 33 años luz. Las observaciones con satélites situados fuera de la turbulenta atmósfera terrestre y liderados por la Agencia Espacial Europea han permitido dar el salto de calidad definitivo para determinar tanto posiciones como movimientos y distancias a las estrellas. El pionero en este sentido fue el satélite Hipparcos, lanzado en 1989, y que determinó para 120.000 estrellas posiciones estelares con una precisión equivalente a poder distinguir un astronauta en la Luna. A finales de 2013 se lanzó el satélite Gaia al espacio y para el final de su misión será capaz de determinar posiciones, movimientos y distancias para más de mil millones de estrellas, con una precisión equivalente a poder distinguir el ojo del astronauta en la luna. La precisión en las medidas de Gaia es tan buena que necesita tener en cuenta el desvío que sufre la luz de una estrella al pasar cerca de un objeto masivo, tal y como predijo Einstein en su teoría de la relatividad en 1915. Con Gaia por fin estamos empezando a tener una visión global de la estructura y formación de nuestra galaxia, la Vía Láctea.